Llegamos al final de la clase, vamos a repasar un poco lo que aprendimos, que fue cómo subir archivos desde el cliente hacia el servidor, cómo enviar emails desde PHP y cómo instalar una aplicación en un hosting. Con esto cerramos lo que serían los temas del, del curso propiamente dichos. Eh, ya tenés todos los elementos como para desarrollar una aplicación web, subirla a un servidor, lo que sería en definitiva entregársela a un cliente. Así que adelante, estás listo. Lo que queda ya en el módulo próximo es un poco una idea de los temas que vienen por delante. Cómo puedes seguir profundizando en tu desarrollo de tu propia carrera. Te dejo como siempre mis datos de contacto, ahí está mi correo electrónico, mi dirección de Twitter. Podés dejar una pregunta en la página del curso, podés enviar un mensaje por Slack. Como te resulte más cómodo, no te quedes con dudas.